En este caso, para ello procedemos con el registro de asistencia correspondiente. Violeta Avanto. Presente doctor. Buenas noches. Buenas noches Violeta. Gusto saludarte. Flor Aiquipa. Presente doctor. Buenas Presente doctor. Buenas noches. Mir Salvarado. Mierda Alvarado. No prende mi cámara. No prende en este aspecto. David Ambrosio, David Ambrosio. Presente doctor, buenas noches. Profesor. Buenas noches, Luis. Gracias. Buenas noches. Ana Astonitas. Ana Astonitas. Buenas noches. Listo. Octavia, buenas noches, José Luan. Mi calderón. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Tatiana Canales Tatiana Canales Tatiana Tatiana Canales María Cárdenas María Cárdenas Presente doctor, buenas noches. Buenas noches. Miguel Carpio Miguel Carpio Buenas noches. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nancy Cruzado, Nancy Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas Edith Díaz. Paula Díaz. Paola Guevara, Daniel Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Emma Leiva. Emma Leiva. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, sé, Emma. Víctor Yachta Omane. Víctor Yacabamán. Víctor Yacabamán. Luis Lucano. Luis Lucano. Presente, doctor. Víctor. Lucano, Lucano, presente. Ah, Luis Lucano. Sí. José Mamani. José Mamani. José Mamani. Janina Marín, Janina Marín. <laughs> en el reglamento el que otorga primero eso es todo del nacimiento ahí, ahí estaba eh, en este capítulo como seis esto, partes he tratado de hacer un resumen el A, el B, el C, el D el F y eso es todo y la G gracias doctor muchas gracias por tu participación Continuando en este caso, Guillermo Salazar. Adelante, Guillermo. Bueno, no soy profesor, no soy compañera. Sí, yo voy no a el limpieza de consumo. Si bien es cierto, este impuesto es indirecto, eh, que era otro servicios pues, de consumo de productos, que no son considerados de gran necesidad. <coughs> eh, esto se para o sea, cuando, cuando compras bienes como bebidas alcohólicas o todo como que no ya de es desigual, desincentivar desin desin desin desin el consumo de productos que, que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medio ambiente. Las operaciones grabadas con el impuesto de consumo son la importación de bienes ¿no? la primera venta a cualquier título cuando los bienes o, <ríe> o productos sean de producción nacional y se considera contribuyente de este impuesto a los importadores por bienes que introduzcan en el país. Fábrica ¿no? por la generación que realice en el territorio nacional. La liquidación de impuestos se realiza sobre la base que tiene que pagar para bienes importados o constituye el valor aduanero expresado en moneda extranjera determinado por el servicio de valoración aduanera y para bienes de, de producción nacional lo constituye. El precio de venta en fábrica, incluido el propio impuesto del I, el IBA, y no, el, el referido precio será fijado y comunicado por el fabricante a la administración. presentación. Gracias, profesor. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación. Justo Villano, adelante, te escuchamos. Buenas noches doctor buenas noches compañeros todos esta, esta oportunidad he tratado de resumir el, el, lo que respecta a los sujetos del impuesto eh, acá la norma nos señala que los sujetos del impuesto como contribuyentes están designados a las personas naturales o jurídicas cuando estas efectúan ventas en el país de bienes afectos o o bienes que están eh, destinados para pagar la renta en cualquiera de sus etapas, ya sea en ciclo de producción o en ciclo de distribución. Asimismo, los sujetos que prestan en el país servicios afectos eh, eh, también efectúan contratos de construcción afectos o Efectúan ventas de bienes inmuebles, importan bienes afectos. Asimismo, también nos señala como las, las personas naturales, como las personas jurídicas, entidades del Estado o privado, las sociedades conyugales que ejercen la opción sobre atribución de rentas a sujetos de impuestos, se denominan cuando importen bienes afectos realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas. Eh, por habitual, nos señala la norma eh, cuando el, el que efectúa la actividad económica realiza de manera frecuente, de manera periódica, operaciones similares establecidas en la regla. Así mismo nos dice la norma de que los contribuyentes del impuesto eh, están afectos los consorcios. Join Venture. Eh, el Join Venture nos dice que es un acuerdo entre dos o más compañías que ponen sus recursos a exposición para llevar a cabo una operación comercial específica. Eh, este término es un término anglosajona, anglosajona, que significa col colaboración recíproca. Asimismo, dentro de los sujetos del impuesto encontramos al, de, al sujeto re, como responsable, responsable solidario. Estos sujetos de impuesto corresponden al comprador de bienes cuando el vendedor no tenga domicilio en el país. Los comisionistas, subastadores, martilleros y todos los que vendan o subasten bienes por cuenta de terceros siempre que estén obligados a llevar la contabilidad completa según las normas vigentes. Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas, eh, sean designados por ley, decreto o por resolución. Eh, asimismo, este, esta norma indica que, que de acuerdo a las normas indicadas en el párrafo anterior, los contribuyentes quedan obligados a aceptar las retenciones o percepciones correspondientes. Estas retenciones o percepciones se efectuarán en la oportunidad, en la forma, los plazos y condiciones que establezca la SUNAT. Gracias profesores en mi participación. Muchas gracias por tu participación en este caso, justo. Continuamos en este sentido, Guillermo Salazar, ¿sí? ¿Algún comentario adicional, Guillermo? Figure levantar tu manito. Guillermo, se... Voy a bajar ah, no, no, no te preocupes, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Okay. no te preocupes, Guillermo, gracias. Mm -hmm. Milton, adelante, buenas noches, ¿Te escuchamos. Pero buena noche, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, en esta oportunidad, por ejemplo, a mí este, me trata de mencionar un resumen del impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas es un impuesto con el cual todos nos vemos llamados a contribuir a nuestra vida diaria. De una u otra manera, día a día nos vemos afectados por este impuesto. El impuesto general a las ventas es aquel que graba las siguientes operaciones. La venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realizan los constructores de los mismos, la importación de bienes. También puedo acotar algo las operaciones inafectas al IGB, el arrendamiento de bienes inmuebles siempre que el ingreso constituya renta de primera categoría, la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial, la transferencia de bienes que realicen como consecuencia de la reorganización de empresas, es decir, la resultante de la función o división de las mismas, como también la importación. Quiero hacer mención también, doctor, si me permite, ¿qué es el crédito fiscal? El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas, consignado separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el pago en la importación del bien con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. El crédito fiscal deberá ser utilizado mes a mes deduciéndose del impuesto bruto para determinar el impuesto a pagar cuando en un determinado mes el monto del crédito fiscal es mayor al monto del impuesto bruto el exceso constitu, constituirá saldo a favor el que se aplicará como crédito fiscal. Eso sería mi aporte, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Nieto. Adelante, Luz Trepa. Buenas noches. Luz, sí, buenas noches. Adelante, Luz. Yes. EF artículo 1, tratándose de la Iglesia Católica, se considera a la conferencia episcopal peruana los obispados, obispados, prelaturas, vicariatos, apostólicos, seminarios, di diocenazos parroquias y los misioneros dependientes de ella, órdenes y congresa, congregaciones religiosas, institutos seculares, asentados en la respectiva diócesis y dio otras de entidades dependientes de la Iglesia Católica, reconocida como tales para la autoridad eclesiástica competentes que estén inscritos en el del impuesto de la región <música> de modificar el DOS 112-2002, F, archivada a las 6. Donados inafectos del impuesto. Incorporado de la DOS 065-2015 EF, artículo 1, utilización de servicio en el país. La comunicación que se refiere el inciso B de la deberá estar firmado por el representante legal acreditado en el registro único contribuyente que corresponda. La información que debe contener la comunicación, el dato del sujeto de domicilio prestador del servicio que utiliza en el país del proveedor del bien corporal que importa a pedir una opción completa en la que ubica la sede de sus actividades económicas. En caso se trate del mismo sujeto, se indicará dicha situación y los datos se consideran una sola vez datos del bien corporal que se importa, descripción, valor del bien, cantidad y unidad de, me de medida, datos del servicio que se utiliza en el país cuya retribución forma parte del valor en aduana del bien corporal que importa. Descripción, valor de la distribución. En los casos en que la SUNA detecte errores o omisiones en la información que contiene la comunicación, informará al sujeto del impuesto para que, en el plazo de dos días hábiles, subsane los errores o omisiones detectadas si la susanación se efectúa en el plazo indicado. La comunicación se tendrá por presentada en la fecha en que fue recibida por la SUNA. En caso contrario, se tendrá por no presentada. Eh, incorporado del DOS 65, el artículo 1, importación de bienes corporales, la CURE, el artículo 2 de decreto, se dará a la carácter de declaración jurada. Dicho quito deberá. Corresponder la información que debe contener la comunicación en la siguiente: dato del sujeto limpio, no. zonas naturales, jurídicas la acción sobre atribución de renta con las normas que señale el reglamento. Eh, así tenemos, por ejemplo, según el artículo 5, la eh, habitualidad. Eh, tenemos también la comisión consignatarios y otros. Tenemos, según el artículo 13, la reorganización de empresas, calidad de constructor. Tenemos, según el artículo 5, agentes de retención en las transferencias de bienes realizadas en rueda o mesa de productos de la bolsa de productos. Tenemos en un artículo 2 los fideicomisos de titulación. Según el artículo 14 las personas jurídicas, sociedades irregulares. Según el artículo 6 los fondos de inversión. Según el artículo también 6 sujetos del impuesto. ¿no? Entonces, eh, este es eh, mi aporte, doctor, en cuanto a los sujetos del impuesto. Gracias. En ese caso, Luz, ¿algún comentario adicional en este sentido? Profesor, disculpe, me he olvidado de bajar ah, la mano, ahí te lo no bajo. Gracias. Gracias a ti. Sí, adelante. Doctor, no, que en las obligaciones tributarias en las disposiciones generales indican y de, ¿no? lo concerniente al domicilio fiscal y a los responsables y representantes la obligación tributaria la podemos definir, doctor, como el tributario? Y tiene por objeto el cumplimiento de las prestaciones tributarias. De igual forma, las obligaciones tributarias es de derecho público y es exigible coactivamente cuando uno no paga. En el caso mío me pasó así otro, me pagaron mi cuenta. Pasó. Tengo ese gran recuerdo. Entonces, puedo decir, doctor, que la, las obligaciones tributarias nacen cuando se produce el hecho generador previsto en la ley. Un ejemplo, ¿no? Eh, en el caso del de, de, Es de un bien mueble grabado con dichos impuestos. Ese era mi pequeño comentario, doctor. Quería hacer porque de la zona también me queda un gran recuerdo porque cuantialmente me marcaron la cuenta, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación en este caso, Cides. ¿sí eh, acá tenemos a Nancy Cruzado, disculpa. Nancy Cruzado doctor, buenas noches. Bueno, buenas noches, este, impuesto, este impuesto general a las ventas en nuestro país es el que graba todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a hacer el consumo final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que nosotros adquirimos. La tasa es del 18%, 16% para el IGB y 2% del impuesto de promoción municipal. En realidad, se encuentra estructurado bajo el método de base financiera, de, ¿no? o sea, débito contra crédito. Es decir, el valor agregado se denomina resaltando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con un impuesto que graba las adquisiciones de productos relacionados con el giro del negocio. En realidad, este impuesto se declara mensualmente. Todas las empresas... ¿no? que están en el régimen RENIPE o que están en el régimen general o en el régimen especial, lo declaran mensualmente. ¿no? Y cada uno en su casillero, en el PDT. Pero también eso nos sirve a las empresas. Cuando nosotros compramos, no lo utilizamos como crédito. Deducimos el impuesto contra lo que es el impuesto de ventas. ¿no? Si el impuesto de ventas es mayor que el impuesto de las compras, sale para pagar mensual. Y si es lo contrario, que nosotros tenemos más compras, ese IGB ya resulta el crédito fiscal. Cuando nosotros deducimos el impuesto mensual, eh, cuando nosotros vendemos, generalmente el cliente, ¿no? En las empresas de servicio, el cliente nos hace una retención. Una retención, cuando el servicio es 12%, esa retención queda... En el, se deposita en el Banco de la Nación. Y ese, esa cantidad que nos han retenido de la factura, eso queda para reducir ya nuestros impuestos. O sea, cuando nos toca pagar en el mes, pongamos en el mes de mayo, nos toca pagar en junio, nosotros podemos utilizar ese dinero que se encuentra en el Banco de la Nación. Nada más, doctor. Gracias. Gracias en este caso por tu participación, Nancy. Continuamos con Judith Obregón. Judith, buenas noches. Doctor, buenas noches. Muchas eh, eh, eh, gracias. En este caso, yo hice sobre el nacimiento de la, de la obligación tributaria. Eh, se dice que el nacimiento de la, de la obligación tributaria se da en el momento en el que se genera la obligación de pagar el impuesto general a las ventas, que es el IGB. Se presentan en los siguientes casos, en el momento en la, en la, en la venta de bienes, eh, en el retiro de bienes, en la fecha de retiro del bien, en la prestación de servicios, la culminación del servicio, la fecha en que se recibe el pago el vencimiento del plazo para el pago, en los contratos de construcción, esto será en la fecha en que se recibe el pago total o parcial, en la primera venta de bienes inmuebles, en la importación, esto será en la fecha en que se solicita su despacho o consumo, el nacimiento de la obligación en caso de comisionistas, también consignatarios e importación duración temporal, eh, esto se da en los siguientes casos, la obligación tributaria nace en la entrada de bienes a comisionistas, en caso de entrar a los bienes en consignación, en la importación o admisión temporal de bienes, en eh, nacimiento de la obligación en caso de pagos parciales. Esto se da en la primera venta de inmuebles, eh, se, considera, se considerará que nace la obligación tributaria en el momento por el monto que se percibe inclusive cuando se denomina... De la obligación en el caso de contratos de construcción al respecto del artículo 4 inciso del decreto de la obligación tributaria nace en la fecha de emisión del comprobante de pago por el monto consignado en el mismo en la fecha de percepción del ingreso por el monto percibido. Eso sería, doctor. Gracias. Muchas, muchas gracias por tu participación, Judy. En este caso, damos pase a Renato Somoza. Adelante, Renato. Buenas noches, escuchamos. Buenas noches, doctor. Eh... Bueno, doctor, solamente, doctor, para no darle ningún alcance porque doctor, yo, este, la clase que no puede decir, estaba malo el saludo, tuve que dejar a Cusco por saludo doctor, y no, ya no tenía la línea y, para poder hacer clases. Pero, doctor, no, a menos lo que he estado leyendo en el, el tema, doctor, voy a dar un, otro, un comentario, ¿no? Eh, depende, poquito, no tan al tema doctor, pero no, mi punto de vista. ¿Le parece, doctor, si fuera tan amable? Ah, doctor. Eh, doctor, vamos sí, adelante, a hablar, adelante, de, escuchamos. doctor, el tema de no, lo que el tema que ya estamos haciendo, la parte tributaria, doctor.